El tiempo me dijo, solo escucha y para El viento soplaba y me gritó a la cara Que la vida y la muerte solo se separan Cuando uno disfruta y vive oh. feliz allá Si no sabes nada, mejor solo calla Primero escucha y luego reclama. Porque el silencio es quien te prepara Poco a mí perder y mucho por vivir Me levanté muy temprano con ánimo y muy ganas para grabar esto Ya no le vayas a a la vida ni le pongas ningún pretexto Poder vivir a gusto Quiero detenerme un tiempo y sentir el viento rozar mi rostro Para sentirme más vivo y sentir que respiro bajo cualquier cosa. Porque todo lo que eres es lo que te queda Valoro más tu compañía que cualquier moneda Soy más de estar solo que de andar acompañado Pero cuando salgo procuro reír con quien está a mi lado Hubo un tiempo en que me sentí mal Estando acompañado me sentí soledad Depresivo y en la fondo solo quería sumar o para variar. Y de pronto me sentí libre una vez más. Estar solo no significa vivir más Es tu rostro quien complementa mi bienestar. Es el fondo de tus de donde te nace la felicidad. Todo lo que quiero era mi sueño desde muy pequeño. Todo lo que quiero es estar no, me siento dichoso por lo que hoy soy Aspiro un futuro en el que retoque lo malo y pula lo bueno de mí. No juro yo cumplo, los hechos son más que palabras y eso es todo lo que doy Las experiencias me dejan respuestas para situaciones que van a venir a dolió, pero fue así, aprendí a vivir, al sentir dolor Todo fue mejor, cuando resistí, aprendí a sentir que mi amor Y ahora solo llora se abre la ventana y mira al cielo Valora es la cara ¿Por porque todo llega cuando no lo esperas así que no esperas lo que